Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al departamento del Huila. Practica deportes extremos y vive una alta dosis de adrenalina. Descubre el pasado del desierto de la Tatacoa mientras practicas ecoturismo. Entre cafetales conoce el café gigante y degusta el mejor asado huilense. Recorre el parque arqueológico de San Agustín, la historia tallada en estatuas de piedra. Rajaleñas, San Juaneros y más Este sábado a las 9 de la mañana En 32 Regionalmente Nuestro